El otro día tuve que alquilar la pieza porque no, no daba más. Fin de mes, arroz blanco. No podía cobrar mucho. No podía cobrar mucho porque yo vivía en un buen ambiente, Es una habitación de 3x3 que tenía todo. Inodoro, cocina. La cama era la mesa que tiraba un acogedor. Vino un chabón primero que me habló 40 minutos de orden. A él le gustaba tener las cosas ordenadas, a él le gustaba la limpieza, a él le gustaba las cosas. Mientras me hablaba me estaba manchando todo el piso de galletitas. Eh, estaba todo manchada la ropa, entonces yo digo, mmm, no. Eh, vino una piba, me dijo que estaba necesitaba un lugar para que, tranquilo porque tenía que rendir unos finales para la facu y terminaba. ¿Y te pones te pones nerviosa eso? Un poco, me dijo. Y pasaba el ventilador de aire y se le caía el mechón de pelo mientras pasaba. Así que dije, esta energía. Cayó una vieja, me caen muy bien las viejas ya de por sí. Me dijo, mira, yo soy bruja. Te lo voy a decir de lleno, te podría tirar ahora un hechizo para que, para que me dejes quedarme. Pero prefiero que vos me elijas porque después tengo que andar revivando el hechizo y gastando especia. No tengo ganas. Así que te lo digo de frente. Me van a poner honesta, tampoco vino nadie más Y estaba curioso, digo, qué, qué, qué hace, qué van a hacer, viste, cayó Con un bolsito y dos patos ¿Cómo se llaman? le digo, no les pongo nombre Me parece una boludez Ok, era como entrecortada la cosa Entonces estábamos ahí comiendo ¿Qué onda? ¿Qué se siente ser bruja? Me respondí a los 25 minutos, así que en el medio masticábamos y, y quería ver cuando hacía el, el chunchero, cómo se usa una olla grande, qué sé yo Y me dice, no, esto ya es, hoy en día esto se ve, viste A mí no me gusta, pero es más rápido, es más fácil que Eso se pasa generación en generación No, yo aprendí hace poco, dos años YouTube Ahí puse un par de videos y estoy en esa Yo era ferretera pero bueno, eh, nada, salió más esto. Bueno, fue convivencia, tenía buenas y malas. Por un lado había un olor, no sé si eran los patos luce el o qué, pero había un olor a kiwi pasado que... Okay. Encima le quería abrir una ventana, pero se me iban los espíritus, decía, así que la vivía cerrando. Teníamos ahí la cosa, pero después hacía un locro... ¡Pah! No sé qué le ponía, pero te olvidabas de todo. Realmente te dejaba medio pelotudo hasta el día siguiente. No cazaba nada. Tenía que tener cuidado porque de repente me encantaba limpiar el baño, ¿viste? Digo, mm", digo ¿este árbol me está tirando un conjuro No, me dice. Mm. Voy a lavar los platos y el piso. Estoy atento. Así que bueno, venía la gente ahí y ella los cableaba. Viste, vino una mujer que... Que quería que, que Chunchuriara ahí al marido para que se consiguiera un amante, pues estaba infumable, insoportable. Vino un chabón que, que quería saber si se podía hacer algo oscuro, porque quería salir 15 minutos antes del laburo los jueves. Vino una piba que le habían atropellado al gato y quería que se lo reviva. Y si lo revivieron no lo voy a Pasa que así como se lo habían atropellado con todos los mejillones afuera, así que bueno, ahí tuvo el, el reencuentro. Y después vino un pibe de 7 años que no sé bien qué lo que vino a pedir. Lo que sé que pegaron onda. Tipo alta conecta con Grimienda, con Esther y todo bien, pero le tuve que decir a Esther, Ester, Ester, Ester esto es tan chico que si coges acá es un trío, digo, no sé, puede tirar un chanchuro para conseguir algo más grande me dice, no, no puedo usar esto para mi beneficio ¿Por qué? le digo, no sé, lo decía en un comentario de YouTube Bueno, ¿pero probaste alguna vez? No Así que probó, nos fuimos a un lugar que era lo mismo, un ambiente, pero el baño tenía separado el baño Cuando venía el pibe yo me iba al baño, estaba en el paraíso y un día me con otra bruja y me dije que la cagamos. Que la cagamos. Hace casi un año que bruja. Usamos esto para nuestro domicilio. Te dije que estaba en un comentario de YouTube. Y te, nos vamos a morir todos. Los patos también. Tenemos que hacer algo que, que, que devuelva el, lo, el provecho que tomamos. Prepárate porque esto va a ser terreno de nadie. Tengo que experimentar mucho. Va a venir un cargamento de cúrcuma importante. Tuve toda una semana hablando en ruso inventado que no sé de dónde. Brechcraft. Brech. Después las paredes empezaron a sacar pelo, me iba gateando la, el laburo, los patos hacían un tai chi, viste, estaba yo en la terraza meditando el tono para decirle, este basta, basta, bueno, basta, ba, basta, y sube, tenía 15 kilos menos, estaba Violeta, y me dice, lo encontré, está, Ta, estamos, mando un mail así a todos lados, se lo esparce, y se, se frena el país, al día siguiente, Nadie se quiso levantar de la cama. Nadie, ¿eh? Era musarela. Y, y se empezó, nadie se levantó a tocar botones, a prender ninguna máquina, se empezó a caer todo, electricidad sin celular. La gente, bueno, estamos sin celular, no pasa nada. Y ahí la quedamos, el sol pasaba por la ventana, se iba, y ahí a los tres días la gente empezó a arrastrarse ahí para comer alguna manzana, algo de comer. Y se quedaba ahí en el piso, viste. Claro, como no habían, no gastaba mucha energía, no necesitaban mucho. Arrancaba una piel y decía, uff para, para, para, Yo sentía que estaba procesando la pizza del cumpleaños de Facundo a los 10 años. Estaba... tenía para rato, ¿viste? Entramos en una onda zen al pedo como los gatos, 18 horas al sol. Le digo, ¿esto es normal, Esther? Me dice, ¿no? Normal era estar a las chapas todo el día. Esto me encanta. Que tanta productividad empezó a escupir el piso, los patos también. Pero la gente ya no se está parando de la cama para ir al baño, Esther. Digo, se puede encontrar un balance. Esto es a todo nada, tibios, no queremos. Lo único que se movía la gente, un toquecito, una samba en cámara lenta para que la piel no se ponga ahí, viste, banana negra. Y, ca y cada vez la gente se movía menos, se movía menos, se movía menos, hicimos tu, tu, tu, tu, tu. Ahí nos quedamos congelados. Nadie se pudo volver a mover. Yo justo a punto de estornudar. Le digo, Esther, ¿qué onda? No? no sé. Esto no estaba en YouTube.